Para la de The Fucking King, Rappley venía en su pick de nivel Demostrando mucho talento en la FMS y en las otras compes en las que estuvo Venía con mucha potencia y contundencia para llegar a grandes rondas Pero le tocó en primera contra Teorema Y lo único que le podía ganar Dos, ah, posición de palabras en cámara lenta, veo tu, ojo y tu esencia está toda muerta Hace preguntas pero no respuestas Vos sea, es injusta y te este protesta ¿Ah? ¿Quieres ver esta consulta que pongo? Veo en tus ojos Solo hay morbo Deberías sacar estas ideas raras Dejar ese Instagram y fortalecer tu mirada ¡Oh! Métete con tu alma Aprende a conectar con las palabras Porque cuando el espíritu contacta El aura se va a mantener intacta ¿Ah? ¿Quieres que yo te marca Color esmeralda Tu mierda es muy nefanda Puto no me representa, queda sobre el suelo con toda la luz sangrienta. Ay, mi mierda muerta, ambienta, estoy detrás de las tinieblas. Atravieso la materia porque soy un homicida que se saca las bacterias. Tu arteria con arteria, mejor no te rías. Rompo tu pellejo con mi guadaña fría. ¿Ah, ¿Quieres ver esto en es mi vida? Esto es florecer de las propias heridas. 3, 3, 2, 1. Él dice que florece de sus propias heridas, pero mi símbolo es en la flor de la vida. Sus raíces están podridas, él no florece, pues sus raíces se le olvidan. Hablemos de mi aura, mi palabra es un mantra que la tuya enblanquece. Estoy en el punto en donde todo cambia, el espiral gira y mi talento permanece. ¿El réplica era ese que de repente se ponía a rapear estupidece? Vine a este escenario para pedirte que regreses No sé cuándo te fuiste Pero no descansaste en paz ¿Qué pasó con el repli que yo conocí? Parece que no vuelve nunca más Estoy esperando que vuelva Tú se siente libre en espacios que van mucho más allá de la carne. Tiempo, tiempo, tiempo. ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso, aplauso, aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! Chuty llegaba a The fucking king habiendo ganado BDM de y yendo por su décima internacional, con mucha potencia y creo yo en su mejor nivel, pero se chocó con Mecha. Larrix es un chabón único, con un montón de nivel y creo que de los mejores de Argentina. Sin duda venía como favorito para ganar a la Red Bull Nacional de Argentina, pero se topó con Schaaf, un chabón que tiene un estilo muy parecido en lo teatral y además que lo conoce muy bien. Uno, diez, ¿Te acordás cuando la energía dijiste que fluía y que se conectaban por un portal que salía? Que uno pensaban que era una profecía, para mí es rapear como filosofía, es parte de sanarme con el arte en cada parte de mi herida, para volverme más grande en instante expectativa, lo que vos pensaste. Vamos, vida, es lo que yo vivo rapeando en la esquina. Uh. Yo no busco punto de FMS. No me interesa, hace meses, desde que cayó la escena, eso me parece. Yo soy aquel rapero que lo hizo más allá de la rutina. Vos sos una extensión de un tipo como Gasir pero hecho en Argentina. Vos sos de España y a mí no me daña. Hijo de esta hazaña, el amor a vos te daña. Mi flow nació hoy en las montañas. A ¿Sí? oh, Señores, este tipo de improvisaciones, mis acciones son bolsas de valores que cotizan para arriba cuando rapen con el sane. ¿Sí? Son, son, son. La calle a la cansalida, pa pa pa papá, papá, papá, papá, y vida. sí sí sí sí es en Argentina del free. Le pregunto a la cara quién carajo rapea así Tiempo, tiempo, Nine. tiempo, tiempo. Dos, uno. Dice el no. chabón, yo pato el reglón. El puto amo hermano de la improvisación, soy el mejor. El emperador viene en la lección. Soy sí. el Martín Fierro. Ave de pico encorvado al robo le tiene afición. mas no es vergüenza perder en octavos. Más vergüenza es ser ladrón. Oh. ¡La puta madre! ¿Qué les parece en el free? Que yo rapé, que yo golpeé así en el beat. Soy la varita de Harry Potter cuando suena mi free. No Lo busqué en los puntos de FMS. Ellos me buscaron a mí. Oh, yeah. Es distinto llegar con este vocabulario Partido Partirlo con hip hop de templario. Vino en bicicleta, así llegó al escenario. Yo con la bici de muchos muchachos vacilando por el barrio. Oh Le gané, lo partí, lo matéis, es así. Que seas tan humo me da rabia. Viniste en bici y sos bolsa de valores, eso te daña. Está vendiéndonos letras falsas, es burbuja hipotecaria. ¡Tiempo! La persona más bella del mundo la tenía enfrente